Nesses dias que nós estamos em casa, há algo muito interessante que nós precisamos aprender. né? Há, ao invés de nós, às vezes, ficarmos enchendo nossa cabeça com coisas que não servem, nós precisamos realmente colocar coisas boas na nossa vida. né? Eu quero fazer algumas recomendações. Eu vou fazer recomendações de filmes, vou fazer recomendações de livros. Eu sei que talvez muitas pessoas já viram esse, É chamado de 180. Esse filme tem em inglês e também em espanhol. E é um filme muito interessante que ele faz alguns confrontos com relação ao, ao aborto. Ele não é um filme tipo esses filmes de super-herói que a gente está acostumado a ver mas ele é um, é um filme muito interessante de um ministério que se chama Living Water que significa uh, água viva, né? Aqui nos Estados Unidos e é muito interessante. Ele confronta algumas pessoas sobre o aborto, né? Principalmente nesses dias que uh, há um mesmo dentro de cristãos há muitos cristãos que uh, uh, estão Aceitando os argumentos a favor do aborto, né? Eu preparei para vocês aquí a un uh, um pequeño trailer que está en em espanhol, e también aquí na descripción do nosso da nossa live tem os links donde você pode assistir esse filme gratuitamente y e o otro también que eu vou mostrar daqui a poco, ok? Así aí o trailer, por favor. Adolfo Hitler fue responsable de la muerte de 11 millones de personas, incluyendo 6 millones de judíos que se conoce como. El holocausto. ¿Qué sabes acerca de Adolfo Hitler? Era una... ¿Cómo se le llama? Era algo así como el presidente. ¿Qué saben de Adolfo Hitler? Um, realmente no sé mucho sobre esto. ¿Han escuchado de Adolfo Hitler? Mm, no. Uh, era la persona que quería... Eh, ¿Era alemán? Realmente no sé mucho sobre él. ¿Quién era Adolfo Hitler? Ah... Uh... Con un... Tenía un bigote. Ah, ¿era un comunista? Uh, él es un actor uh, o algo así. Él es algo acerca del holocausto. Es 1943 y un oficial alemán te apunta con una ametralladora y te dice que te metas en una máquina excavadora y vayas hacia adelante. Hay un gran hoyo. Cientos de familias judías han sido balanceadas y están ahí en el hoyo. Muchos están muertos, pero algunos están vivos. Él te ordena que los sepultes vivos. Yo nunca podría enterrar a un humano vivo Preferiría morir que hacer eso ¿Valoras la vida? Seguro ¿Entonces no quitarías una vida humana porque valoras la vida? Sí ¿Qué piensas del aborto? Mm, depende, es un tema difícil Suena como que valoras la vida humana Sí, valoro la vida humana Alicia, ¿qué piensas del aborto? Es una situación difícil Yo estoy en favor de la vida, pero hasta... Es fácil decir desde afuera, haré esto o aquello, lo voy a hacer, pero hasta que estás en esa situación. Esta es una película de un bebé en el vientre a solo seis semanas, seis días de vida. Pueden ver claramente los ojos, manos y latidos del corazón. Es un feto, no un bebé. ¿No piensas que es un bebé? Todavía no, hasta los tres meses. ¿Qué justifica el matar a un bebé que está en el vientre? Creo que es mejor tener un plan, pienso que si vas a hacer algo así, deberías definitivamente pensarlo mucho, mucho. No es algo, sabes, superficialmente, vamos a hacerlo, ¿no crees? Eso es como decir, mira, antes de que entierres a esos judíos vivos, piensa un poco y luego los entierras vivos. Ah, Puedes sí. ver el... Veo por dónde vas con esto... Adivino que puedes decir que es casi lo mismo es una decisión difícil, pero eso es mental ¿Por qué es difícil? ¿Sabes? ¿Por qué matarías a un hijo por el crimen del padre? ¿Cuál es peor, matar o el violar? Tú matarías a un niño quitándole la vida por el crimen del padre ¿Quién sabe cuándo comienza la vida? No sabría ¿Piensas que Dios sabe cuándo comienza la vida? Yo pienso que sí, probablemente ¿Y sabes cuál es el sexto mandamiento? No, no Dice, no matarás Tudo bem, então, como você vê aí, né, muitas pessoas tão, são ignorantes com relação à história. E o mais interessante é que depois que esse filme foi lançado, já tem alguns anos, muitas pessoas mudaram de ideia e não abortaram. E depois mandaram foto para esse irmão né, a, com seus bebês e agradecendo a ele por isso. Né?